No, me detonaron Tocaré la guitarra Baby Cadera Espalada okay. Murió. Murió no. Buena. No, no lo maté Abajo, rato Corremos, ven, manito oh, no, no, no, no. No, A ver, a No, esa flash Planto ¡Hola! ¡Cinco bales, un sueño! Espera oh, Espero un y treinta. No silencio, mano, silencio, mano, no espera. No, no, no, 30 no, no, no, no, mano, treinta. mano no, no, jogue nada mano no, no, no, no, a maleta Bora, bora, bora. Bom. Oh. Tá nele. Ah, entrei só. Né? Vou cair e plantar. Tá nele, tá nele. Vou plantar. Mercado, mercado. Atrás. Mano. É o azul que pingo, seguro? está jugando otra partida. Tengo otra, el hijo de tete No, es un Es muy cabeza, Es muy grande. Es a grande. yo vi a Es Qué grande. Es muy muy a medio muy grande. medio Hizo ver, no, qué No, soy un tío. por la tapete Tiene tapete Ah, medio. Sí. Va consecuente va abajo. Va abajo, va Va a va abajo. Va acá va Ah, bueno, son mo no, no el amarillo de cinta el juego. No, no, no. Dale, cuáles son los pete. Eh, eh, eh. Amarillo te recomiendo de cinta el juego, cuyo no puedo errar eso Ay, no el azul. Porque somos cuatro. ¿Por qué shifteas ahí, amigo? Igual espero el verde. Tocaré la guitarra. No, yo voy a. ¿Con quién viene acá? Se la damos vuelta, vuelta y vuelta. Te flasheo Se fue, me arricó. es azul. Murió. Capaz que fue fake, boludo. ¿Qué? Una mía! Si le no uno solo eh? Ay me quedé blanco Osea alguno se canta algo Es eh, no. la guitarra del oro oh. Ay no Esa Vamos a que Dale. Dale. Corre, no ahora no <risa> <risa> vamos, a ver que nada vamos, muero Vamos a ver falta el perrito Ah, me corre en medio Aguanta, aguantad, la son dos! ¡Ay! Van B, van B, van B Ya tiene la bomba. dale, dale, amigo. Digo, dale, dale, Bobby. Dice Bobby. Tengo insight Algo que Eh, ah. eh win. Murió el Sangano Muerto el bebé. Buenas tardes Jolis. Hola Hola ¿Qué oh. hacemos? ¿Rullamos B o corremos A ah? mm, les parece falso Corta Bueno A ver vamos Porque si no este juego de mierda lo voy a quiquear. <risa> ¡Ah! Se me atura un gallo. Che, vamos a a ver cómo talado. Dale, yo les miro medio. Te va a Flash, corre, corre. Pero no te la comas, <risa> dale. dale. <risa> es que no sabía para dónde iba a Flash. Están acá No hay 57 No me tire Segura, ojo atrás, directa Oscura Ataúd ah. ah, boludo Cuidado que está con el taser dije con entonces? Cuidado, banana si, ahora no, Correlos, Buena Oh, No, no, chicos, no se pierde Perdón ¡CALLATE LA BOCA, PELOTUDO! Dale, que dropeé algo go. Por favor Gracias Thank you Fuesta, vete, eh Voy medio. Voy meta. ¿Qué estás escuchando? Pero correte. Cur uh -oh. Déjame salir. voy, voy, voy, voy,